muchísimas gracias en esta ocasión nos encontramos en la calle salcedo esquina libertad a escasos metros del mercado municipal donde se pueden observar desde el día de ayer que está completamente abarrotado de personas por este asueto navideño el tránsito fluyendo más de lo de lo acostumbrado a esta hora de, del día en esta avenida libertad se ha visto un gran flujos de personas. Señores, hace un rato estábamos hablando de cómo se prepara el puerco asado, de cuál es el procedimiento a seguir para llevar y convertirlo a este plato tan delicioso. Y ahora estamos acá en la, la Avenida Libertad, esquina Salcedo, donde se está vendiendo ya el puerco asado ya listo para llevar a la mesa. Caballero, su nombre. Junior, por favor. Junior. Sí. Junior, eh, ¿qué precio tiene el puerco asado? Tenemos el puerco a 200 pesos. ¿A 200 pesos? A 200 la libra y a 2,5. También se lo acotejamos aquí a los clientes. ¿Y el año pasado cómo estaba? Estaba a 2,5. ¿Todo el tiempo a 2,5? Lo estamos dando. Sí, mejor cero Acapulco, dígalo. Mejor eh, eh, no puerco. Allá. Y una pregunta: ¿las vendas ya a esta hora del día? Ya está aumentando, está aumentando, más sí. Más está aumentando, difícil. sí. ¿Y, por ejemplo, cuántos cerdos están preparados para vender hoy? ¿Cuántos traímos? Tenemos 12 aquí. Entonces es... ¿La, la, la, la tira, no ¿Le, le ha otorgado el permiso para vender en la calle? Sí, la patente, que pongo una patente aquí también, ah. para uno venir a venderlo aquí. ¿Cuánto de patente. 1.500 patentes. ¿1.500 para vender el Sí, centro? porque hay es que hacer con es permiso ahora. Ah. Ah, bueno. Bien, señores, repetimos, aquí estamos conversando con Junior, que me está dando un, un poquito. Gracias. Repetimos, estamos en la calle Salcedo, esquina Libertad, donde ya las personas han venido a comprar su puerco asado delicioso, sabroso. Créanme que aquí es que lo voy a comprar con este que me quedo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.